para coger el ferry Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia Hoy estamos cambiando de isla y nos vamos a Koufonis y esto en Naxos porque como dije en el vlog pasado pues Koufonisi está al lado de Nachos, De Naxos Entonces tenemos que rodear la isla Ya para llegar a Cofonici Entonces estamos yendo aquí en el ferry life, right, like right side, PCH, Mira chicos, el ferry a hecho aquí una parada no sé qué isla será esta, pero es muy bonita. Mira cómo está el agua de aquí. Lo vamos a GoFoNisi, no sé si lo había dicho. Coulfonici. Coulfonici. ¿Qué? Hemos llegado a GoFoNisi. Así que aquí la... En la playa. Nos hemos metido con la furgoneta en la playa aquí. Mira, ese de ahí era nuestro barco. Qué Estamos en la playa con las furgonetas. Mira, qué bonito el hotel. ¡Wow! Nos han recibido súper bien, nos han, nos han traído en un minibus Wow, no, qué bonito No se llama bus, se llama bus Como se decía, como Nico decía Sí, mirad Sí Cuidado aquí Wow, mirad Wow, chicos, mirad la habitación Que esto ya de por sí es súper bonito Pero a lo mejor Mirad esto Y... ¡Bum! Mirad las vistas que tenemos desde la habitación Y el hotel es precioso, vaya, mirar esto Este burro es... De mentira, de plástico Uy, este se ha puesto burro. Estamos buscando ahora un sitio para comer Mirad qué bonito el sitio este, donde estamos comiendo el pitallero es aquí un poco diferente eh, la carne es un poco más gorda eh, pues así es bueno chicos, hemos hecho una parada en la habitación para descansar así y yo he vaciado un poco mi móvil porque ya me estaba quedando sin espacio para grabar y ahora nos vamos a ir a descubrir un poco la isla. La isla mide 7 kilómetros de, de largo, de ancho, no sé, de como 7 kilómetros, pero 7 kilómetros. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué playa nos encontramos. Luna quería un helado. Mira, por ahí viene, por ahí viene un barquito por ahí. Así que nada, vamos a ver. Que la, esta isla es jofonísima. Y se compone de tres islas. La isla en la que estamos ahora es la única de esas tres que está habitada y a las demás islas se pueden ir en barcos y en excursiones y eso. La dejamos por ahí atrás el pueblo, el único pueblo que hay. Está como esto como así como muy desierto y el mar. Vale, eh, si sí tiene algunos pueblos más que este, pero pueblecitos así muy pequeños Yo es que me he equivocado Mirad chicos, esto es, no sé si se ve bien, el ojo del diablo Y la verdad es que me ha decepcionado un montón Yo he pensado que iba a estar más profundo y todo, pero bueno Y tampoco es el agua turquesa como lo ponía, pero bueno, ya, ya veremos a ver chicos, vamos a bañarnos Ah, mira un barco Un barquito por ahí Ahora vienen olas, eh, que ahí viene un barco Entonces nos vamos A quitar los zapatos pisando ah. Mamá, van a, venir olas, que ahí viene a ver si barco. no pincha mucho Pincha bastante. Vamos a ver. No, si no tengo chancla. A ver cómo bajo. voy a bajar por ahí. Venga, a ver cómo se tira. A ver. Vamos a seguir bajando por aquí. Chicos, el agua de la piscina esa está helada y no se quita el frío, pero bueno. Ha salido el sol justo cuando nos estábamos yendo. Pero bueno, mañana volvemos. Está aquí el... se llama el... el ojo del diablo y está en Cofonissi, Grecia Chicos, madre mía lo que visitamos antes no era la, el ojo del diablo al final Madre mía Por eso me decepciono tanto, porque es que no era eso Era el ojo del culo No, era... Era otra cosa Así que nada, mañana lo visitaremos el, el, el ojo de de, en, del diablo real Un un gato. Y ahora nos vamos a ver el atardecer. Pero es que de verdad, chicos, es que os lo dije. Yo sabía, yo dije, ¿esto es? ¿Seguro? Yo siempre tengo razón. Pero estaba chulo igualmente. Estaba chulo, pero me decepcionó. Mirad qué bonito. Así con... Como si tuviese un filtro dorado. Y ahí está la puesta de sol. Qué bonito. Me encanta cuando hay una puesta de sol así como con nubecitas. Se pues ve súper chula las nubes. Y ahora estamos yendo a un restaurante llamado Capitán Nicolás. Yo siempre me pido moussaka Porque se hace una cosa Estoy buscando la mejor moussaka de Grecia Este es entre el top 2 La mejor moussaka que hemos comido hasta hoy Es la que comimos el primer día Que estuvimos en Creta La que estuvo así en el restaurante Muy buena Hemos venido a un mini market a por un postrecito de helado y estamos mirando también algunas cositas para tener en la habitación aunque tenemos el desayuno incluido, pero bueno siempre pueden cosas y este es para, para hablar para el postre Bueno chicos, ya mañana sigo grabando más